amigos pescadores, estas imágenes corresponden al camping de la ribera de Quilmes, también conocido como el puente roto de Quilmes, un hermoso lugar para poder pescar y disfrutar de su arboleda, bueno tienen parrillas, asientos, un lugar realmente para recomendar y agradecemos este material a Franco Espósito y Lautaro Pérez, su amigo Estuvieron aquí, no tuvieron mucha suerte con el pique, así que se fueron al Pejerrey Club de Quilmes y ahí sí, dieron con muy buenos pejerreyes en este comienzo de temporada, algunos de fondo, pero lo que más llama la atención es que hay muy buena calidad, así que el emblemático Pejerrey Club de Quilmes siempre dando buenos servicios y buena pesca para los pescadores deportivos. Lo dejamos con las imágenes. Miren que lindo, eh. Otro más. Miren. Qué hermoso. qué hermoso peje, eh. Gente, seguimos con la lluvia de peje. Miren qué lindo peje. Como carne salada, ¿no? Con carne blanca. Carne blanca. Miren qué lindo. Muy lindo peje, la verdad. Hoy está saliendo muy lindo. La farola en la farola 3 Mira que lindo, Mira que lindo. Bueno felici, felicitaciones Vamos por el Dale gente acá podemos observar el amigo cómo se llama Vicente Vicente sacó un pejerrey Lindo tamaño como jarra salada Siendo las 12 menos 10, miren que lindo peje ¿eh? en la farola, bueno, bueno casi en la farola, muy lindo peje. Bueno, gente, acá otro pescadito más salió, miren que lindo peje. como se llama, amigo? Abel, Abel de la más Bueno, miren, a ver otro pescadito más salió. El pejerrey Club de Quilmes. Con mojarra salada, ¿no? No, mojarra viva. Entonces, no me parece que tenía mojarra... No, viva. Ah, mojarra viva. Sí, sí, viva. Bueno, mira qué lindo. <risa> Hermoso. Hermoso pejerrey, la verdad. Muy lindo. Bueno, gente, acá podemos observar. Vicente. El amigo, ¿cómo se llama? Vicente. Vicente sacó un pejerrey lindo tamaño con mojarra salada. Siendo las... 12 menos 10, miren qué lindo peje, ¿eh? en la farola, bueno, casi en la farola 9, muy lindo peje. Bueno gente, Bien, lo... miren con lo... qué salió, Bueno. Con carra salada, que sorpresa, ¿eh? miren qué lindo peje, ¿eh? Uf, a fondo, espectacular, hermoso peje ray. siendo casi la una del mediodía. Mira qué lindo pez. ¿Y el lugar? ¿Qué pasó con el lugar? ¿Dónde fue? Sí en el lugar fue en la parola 4, en el pez de pero, ¿eh? pero digamos, ahí nomás, hijo. ¿eh? Acá nomás, bueno, no no no, no la última. Bueno, a ver, vamos a vos tres a ver. ¿eh? Acá ahí nomás. Por acá más o menos, por ahí. Bueno, una hermosura, eh. Mirá. Qué Realmente, una gran...